personalidades Franco. Hoy, pues nos acompaña un maestrazo, la verdad. Profesor Alejandro Merino, puede prender su cámara, por favor, para saludarnos. ¿Cómo está, pro? Bienvenido. Buenas noches, Tocayita, aquí a la orden. Qué bueno, me da muchísimo gusto recibirlo. La verdad es que, pues, la otro episodio más de personalidades Franco y para nosotros es un honor tenerlo aquí en su casa, porque por supuesto que después de tantos años estar con nosotros, pues ya es parte de la familia. Profesor decano de la Universidad Franco-Mexicana. Me voy a permitir rápidamente leer un poquitito, porque ahora es que está muy extenso y lo que queremos es que él nos platique de viva voz toda esta parte de la experiencia. El licenciado es licenciado en periodismo por la Escuela Carlos Setién García con maestría en educación y docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. En 44 años de experiencia profesional, ha incursionado en todos los medios de comunicación. Todos. Destacan 10 años de trabajo en Televisa, donde ocupó diversos cargos, entre ellos jefe de redacción del programa Contrapunto, primer jefe de redacción de ECO con Jacobo Sabludowsky, jefe de redacción de ECO con Abraham Sabludowsky, además de que colaboró en el programa Hoy Mismo y otras actividades diversas. Fue también coordinador de noticias en Canal 11, jefe de redacción de TV UNAM y editor y jefe de redacción de varias publicaciones periódicas. Su trabajo periodístico lo ha llevado a viajar por muchos países. Asimismo, fue coordinador de información, locutor y jefe de mesa de redacción en el departamento de noticias de Grupo Radio Centro. También fue coordinador de información del noticiario Hechos, de fin de semana, jefe de redacción de noticieros Canal 4 de Televisión. Y en la docencia ya tiene 41 años de experiencia en diversas materias entre las carreras de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Franco-Mexicana, la Salle, Universidad de la Comunicación, etc. Además de todas las licenciaturas, déjenme les digo. Entonces, bienvenido, profesor Alejandro. de verdad es un gusto platicar con ustedes, un honor. Y pues ahora me toca a mí. ¿Cómo le va? Adelante, pues aquí muy bien, este, a la orden de ustedes. Muchas gracias. A ver, cuéntenos, la verdad es que usted tiene toda una trayectoria, trabajó en Televisa... Empiécenos por contar un poquitito acerca de toda esta labor, todo este trabajo que ha hecho durante toda su carrera. Bueno, este, al egresar de la Escuela de, de Periodismo, ingresé a Televisa como eh, redactor del noticiario. Hoy mismo trabajábamos toda la noche uh -huh. para el programa de Guillermo Ochoa, que se transmitía de 7 a 11 de la mañana. Guillermo uh -huh. Ochoa, Lourdes Guerrero, este, María Victoria Llamas, Juan Carlos Iracheta etc. Este, después pasé a formar parte del grupo de Jacobo Sabludowsky en el programa Contrapunto, uh -huh. donde a la semana de haber iniciado el programa me nombraron jefe de redacción. El programa tuvo un éxito inusitado, fueron siete años donde ganamos premios internacionales como el premio Rey de España o el premio Ondas que otorga la agencia EFE que calificó a contrapunto como el mejor programa cultural de la televisión mundial. Eso fue un gran honor. Este, y bueno, he estado en todas partes. Soy como Dios, en todas partes estoy y <risa> ninguna me pueden ver. <risa> Toda una experiencia, profesor, sobre todo en la parte de televisión, periodismo, etc. Me acuerdo yo, hace apenas unos años que salí de la universidad, ¿verdad? Todas las anécdotas y todas las historias que nos contaba. Como les decía, él ha sido catedrático, más bien es en todas las licenciaturas de la Universidad Franco-Mexicana. Por ahí en las publicaciones para, para que pudieran ver este live, pues puse que usted le ha enseñado a escribir a varios, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor muchos todavía nos equivocamos y todavía no sabemos algunas cuestiones como hecho, hecho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de hecho con H? Hechos sin, sin embargo, H. Yo, yo, siempre, yo siempre digo que los maestros somos una circunstancia en, el, en la trayectoria del alumno. Eh, en realidad... Eh, uno les da el empujón, pero los logros son de cada quien, ¿no? Cuando un alumno me dice, gracias a usted, no, gracias a ti que decidiste salir de, de la situación en la que llegaste y pues uno nada más es el conducto y el uh -huh. alumno si quiere aprovecha y si no quiere pues no aprovecha, ¿no? Soy muy exigente, sí, y tú lo sabes, este, <risa> pero también <risa> me gusta o sea. ser muy justo. <risa> uh -huh. A ver, y hablando ya de esta parte educativa, porque bueno... Por supuesto, toda una experiencia eh, en la parte del periodismo, en noticiarios, eh, cuestiones de redacción, con gente, pues obviamente de medios pues, importantes, unas que ya no están aquí con nosotros, obviamente, pero ¿cómo es que llega la educación? Pues circunstancial, yo trabajaba en hoy mismo, uh -huh. y un, un amigo, que el reportero Rafael Vieira, que trabajaba en 24 horas, este, pues sus actividades ya no le permitían seguir dando clases en la Septiembre. Estaban a medio semestre, uh -huh. entonces yo llegué de emergente, este, pues por un temporada finalmente me quedé en, en la escuela donde yo estudié. Este, yo había salido en mayo y regresé en octubre a dar clases, con okay. este, una experiencia traumática, porque pues como todo novato, la regué no me da ninguna vergüenza decirlo, la regué en mi primera clase, este, lo que llevaba de tarjetas para una clase muestra, que no me avisaron que yo ya iba a llegar directo al grupo, pues uh -huh. me lo quemé en media hora, llevaba un tambache de tarjetas para dos semanas, de tan nervioso sí, de tan nervioso que yo estaba, pues me las quemé y medio grupo se salió, porque dijeron que era yo un improvisado, entonces yo me quedé en shock y me, me prometí a mí mismo, y creo que lo he cumplido, que eso no me iba a volver a pasar nunca. Y afortunadamente nunca me volvió a pasar, porque me recuperé, uno tiene que aprender a darse catorrazos siempre y cuando esté dispuesto a, a salir adelante, ¿no? Claro. Me recuperé y a partir de la siguiente clase pues ya dominé la situación y pues, hasta la fecha. Eso fue en octubre de 1980, mi primera clase. ¿Y cómo llegué a la Franco? Antes de que me lo preguntes, pues también fue circunstancial porque otro amigo, yo era su jefe, Gabriel Tizoc, eh, que daba clases en la Franco, una universidad nueva. La primera que hubo en Naucalpan, en uh -huh. 1983. Eh, la, la universidad había empezado en el 81 y en el 83 me invitó a dar clases. Estaban con la primera generación. Yo les doy clases desde la primera generación de comunicación hasta ahora. Y este, llegué también circunstancial y me enamoré de la, de la escuela. Todos los maestros coincidimos en que somos como una especie de familia. Todos nos conocemos, sabemos de nuestras vidas, conocemos nuestras familias, hemos visto nacer a los hijos de los colegas. Este, sí. Le damos clases a los hijos de nuestros maestros. ¿no? Y es uh -huh. una relación muy bonita. Por Ay. ya 38 años, salvo dos años que estuve fuera. Del 2016 al 2010 No, 2006 al 2008. 38 años de los 40 que la universidad cumple este año. Muy bien. Así Oiga, sí, la verdad es que sí lo ha cumplido, como usted dice. O sea, esa parte, o esa, ese error, o esa cuestión de novato... La verdad es que me consta que sí, lo hizo bastante bien. Y no nada más le dio que lo haces a ciencias de la comunicación, profesor, también a todas las materias, digo, digo a todas las licenciaturas, ¿no? Le eh, ha dado a, creo que, bueno, no sé, creo que también a derecho, pero bueno, yo me puedo. Sí, eh, les doy en primer, en primer cuatrimestre este, las clínicas de redacción, talleres de redacción, este, que se hace un, un grupo conjunto de todas las licenciaturas. Entonces, todos pasan por mi cámara de tortura. <risa> usted no dijo qué bueno que usted lo no dijo porque mire voy a empezar a leer los comentarios porque luego van pasando y de repente vamos un poquito desfasados entre la, la sesión de zoom y el la, en vivo y luego ya no las alcanzo a leer pero mire dice eh, ale el mejor ale MSD, mdc el mejor la tosita mortensen Merin, de, ah, exacto, de Siga. Eh, bueno, pues usted se va a saber todos los nombres de los alumnos que le van a escribir. aquí, mire, se dice Merinito hermoso, te quiero muchísimo. Eh, Mar Mendoza me reprobó, pero valió la pena. Yo creo que hay muchos casos como el de Marta. El rector, el vicerrector, perdón, le envía saludos. Un afectuoso saludo al maestro Alejandro Merino. Un placer poder conversar con una persona tan interesante. La verdad es que sí, y ahorita vamos a seguir platicando. Te eh, swinga lindo, lo quiero mucho. Yo también, Muset. Jessica García, un placer verte de nuevo, Alejandro Merino Fuentes. Gracias. El mejor maestro, un gran ser humano y amigo. Por quien sé escribir Cuauhtémoc, dice Jimena Rueda. Esa es dice? la palabra clave. Exacto. Santa Flores, un saludo, querido maestro. Otro que colega fue? de la UM. Ok. Gonzo Silva, que también dice el clásico Cuauhtémoc, para que amarre, ¿no? Frase de profesor marino. Eh, dice Emiliano, ¿quién lo viera ahora? Quemando alumnos en las garras de la redacción. <risa> Esto, Flora Marina, saludos, mi queridísimo profesor. Ahorita te quiero. <risa> eh, MK Adri dice: buena tarde maestro de maestros. Me pongo de pie y aplaudo. Siempre terminamos dando clase de forma circunstancial. Me acuerdo muy bien el terror que propagaban en la universidad con Merido. Sí, es cierto, pero no, aparte de esas clases a las de la mañana, yo, yo le puedo decir eso. O sea, que ya a las 7 con 5 minutos, con 10. Cerraba ya no dejaba entrar nadie, con 10 minutos, con diez minutos <risa> y ya no, y aparte Todavía lo hago, pero sé? cabe aclarar que la tolerancia de ellos es de 10 minutos y la mía es de 5, y nunca ¿Tú han tú? querido cambiar eso para que yo tenga 10 y ellos 5. Y solo, ¿cuántas veces usted ha llegado tarde? Porque sí ha llegado tarde, yo me acuerdo de sí una... Sí ha llegado tarde, por lo menos una vez al, al curso, este, sí ha llegado, igual... <risa> bueno, como yo pongo las leyes, pues yo las tengo que cumplir. Ese día no tengo derecho de pasar lista ni de cerrar la puerta. Sí, Se sí, sí. Doy ¿se por Todavía <risas> o sea, aplicables, ¿verdad? Jessica Rosete, qué padre fue tomar clases de redacción con el profe. Nunca olvidaré cuando nos ponía a jugar con el diccionario. Ah, sí. <risas> ok. Aquí pone Moraima García. Hola y hasta el siguiente día, entre comillas extraño las visitas con Margarita, ahorita vamos a platicar también de ese profesor, pero bueno, ah, entonces, ah, Margarita. Margarita, llega usted a la universidad y empieza a dar clases, eh, acá entre nos, ya sí, platicando en confianza, ¿quiénes son los más difíciles, profesor?, ¿qué licenciatura?, ¿qué licenciatura?, Ajá. todas, Ay, ¿quién le ha costado más trabajo?, a ver, si sí he visto yo una transformación en estos 38 años. Eh, como que hoy en día es un poco más... Eh, no quisiera aplicar el tema, pero no encuentro otro. La generación de cristal es un poco delicada. O sea, yo recuerdo que capaz en mis tiempos, cuando yo estudiaba que le hablaras de tú a un maestro, por ejemplo, ¿no? Eso era penado totalmente. Uh -huh. ¿sí? Y el maestro te, te gritaba y tú te agachabas. Ahora se te, te ponen al brinco, ¿no? Este, ahora te cuestionan una décima. Antes el, el, la palabra del maestro era ley. Uh -huh. Si sí, fui educado yo la Carlos Eppián, una escuela de alto, alto grado de exigencia, que por cierto, ahorita está en, en crisis. Este... Pero sí, siempre me da mucho gusto que existan, con que cada generación, que en cada grupo haya un, un alumno, uno solo, que aprende a escribir bien, yo me doy por bien servir. Y si son más, mucho mejor. ¿sí? Finalmente, como yo les digo, el beneficiado no soy yo, ¿sí? porque a veces el alumno se llena la boca diciendo, es que el maestro me reprobó. ¿no? En mi sistema, tú lo sabes, yo no reprobo a nadie cada quien se reprueba solo, sí, claro. o sea, tienen 20.000 mil oportunidades de subir calificaciones, pero cada quien decide si las toma o no, entonces el problema es que ya cuando está terminando el curso, oye, oh, ¿me puede dejar 50 trabajos extra? Pues no, no se puede, tuviste todo el curso para acreditar una materia, decidiste no tomar las oportunidades, está bien, ya eres adulto, ahora enfrenta las circunstancias de las, las consecuencias, ¿no? Y, pues, sobre tu pregunta concreta, pues, este, no, no habría una clasificación de, de los más difíciles, pues, son al mismo tiempo los más difíciles y los más fáciles, ¿no? Uh -huh. Aunque sí cabe aclarar una cosa, yo me relaciono mejor, no sé por qué razón, con las mujeres que con los hombres. Okay. O sea, cuando yo tengo un grupo con un mayor grado de mujeres, trabaja, trabajo mejor que okay. cuando tengo un grupo con mayor número de hombres, okay. porque los hombres somos así, somos más irresponsables, las mujeres son más cumplidas, las mujeres uh -huh. son más, más este, ordenadas, cumplidas, este, comprometidas, el hombre no, uh -huh. al hombre los catorrazos son los que lo hacen ser responsable, pero ya hasta que están afuera de la universidad, ¿no? ya en la cuando se enfrentan la universidad. Cuando el agua ya llegó hasta acá. Oiga, profesor, y aprovechando esto que decía, ¿no? De, de, del cambio esto de los chicos de cristal, ¿no? Que ahorita, bueno, obviamente las generaciones con el paso de los años, pues, van cambiando, ¿no? Desde que usted entró a la universidad, ahora tiene 38 años con nosotros. ¿Cuáles han sido eh, para usted los cambios más significativos, tanto en la parte de generación como en, la, en cuestión de educación? De generaciones, o sea, de alumnos. Como en cuestión de educación, hablando en la parte académica, obviamente. Yo creo que el, el cambio más significativo ha sido a partir de la pandemia. Ok. La pandemia nos agarró a todos con los dedos en la puerta. Nadie estaba preparado para enfrentar una situación así. Cuando empezó, todos creíamos que iba a ser un par de semanas y, y ya, como ocurrió en el 2009, ¿verdad? con la uh -huh. influenza. Uh -huh, un uh -huh. par de semanas, y las cosas regresaron a la normalidad. Ahora la cosa es más grave, ¿no? Este, desafortunadamente he visto morir a mi alrededor familiares, amigos, vecinos, este, todos tenemos a alguien que conocíamos y que murió de COVID, ¿no? Uh -huh. Y las clases a distancia nos han hecho a todos los profesores, los nuevos y los, y los viejos como yo, este, reestructurarnos totalmente. ¿sí? Uh -huh. Ya no puedes dar tu clase en un sistema tradicional, tienes que pues, actualizarte, ¿sí? Uh -huh. para, para empezar, tuve que aprender a manejar las, las plataformas, ¿no? Eran ajenas a mí. Yo no sabía ni siquiera manejar este, una plataforma de Zoom, mucho menos Teams o to, todas las plataformas que se usan hoy en día. ¿no? Uh -huh. Y eso, yo creo que ha sido el cambio más radical que, que he visto. Este, desde que estoy dando clases, yo empecé en, en el 80, llegué a la franco francomicana en el 83, pero ese es el cambio más radical que he visto en, en toda mi, mi trayectoria académica. Sí, sí, obviamente por las cuestiones que estamos pasando ahorita, ¿no? Claro, y, claro, y en usted claro. como profesor, porque obviamente, y yo me acuerdo que en una ocasión le reclamé eh, cuando tuve la oportunidad de ser directora de la carrera de psicología, que le dije, oiga que no se vale, que injusto, está haciendo usted muy blandito con los alumnos de ahora con respecto a la, a la parte de sus calificaciones. Entonces, sí fue modificando un poco, ¿no, profesor? Así como que su sí. técnica y demás, ¿no? ¿Qué ha cambiado en usted sí. desde que entró como profesor a ahorita, a este año? Pues que me estoy haciendo viejo. <risa> <risa> pues que, Eso no, todo. <risa> ¿Viejo? uno se hace viejo, se ablanda. Uh -huh. si ya quisiera yo ver a mis alumnos de ahora con mis métodos de hace 35 años. Uh -huh. Porque a ti todavía te tocó la época dura. ¿verdad? ¡Durísima! Hoy en día pues ya, ya soy más blandito, ya tengo, les doy más oportunidades de que recuperen calificaciones, aunque siguen reclamando, ¿verdad? este uh -huh. pero, pero trato de ser justo. Siempre he tratado de ser Justo. Uh -huh. Se nos uh -huh. se nos está fallando un poquitito el internet. Profesor, sí, ¿sí me escucha? ¿Pero cumple. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿Qué? bueno, bueno. Se quedó bueno, un poquito bueno, bueno, congelado. Bueno. Ahí ya. Sí, si nos puede repetir, por favor, porque se quedó un poquito congelada la imagen. Ah, decía que... Es, en, en, ¿En qué me quedé? que como profesor lo que usted ha cambiado que sí ha, eh, antes era muy exigente que sí ha sido se ha ido como bajando un poquitito esa dureza pero sigo siendo, sí, sigo sí. siendo exigente sigo uh -huh. siendo exigente pero ahora tienen más oportunidades que antes para subir para recuperar calificaciones uh -huh. uno dice el tema Margarita por ejemplo ¿no? que ahorita pues, las nuevas generaciones no, no lo han vivido en carne propia es pues sí. una experiencia religiosa, ¿verdad? prácticamente, este, que, uh -huh. te, que te hagan ir en los domingos a, a ampliar tu cultura este, en estado crudo, ¿no? Uh -huh. <ríe> este, luego se van cociendo ahí al sol cuando Yo llegan no sé. en vivo de la fiesta, <ríe> en vivo de la fiesta que ir. pasó el viernes. <ríe> uh -huh. Sí, claro. Este, bueno, pero ahorita pues, no, no, no hay esa actividad, ¿no? Pero ahora tienen la virtualidad me ha permitido que yo les dé chance de que visiten virtualmente este, 500 museos en todo el mundo, les proporciono una página, uh -huh. y aún así, que lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar, hay quien no lo hace, y a ellos los puedo obligar, ¿no? O sea, vas a entrar al Museo del Vaticano, vas a entrar al Museo Luh, vas a entrar al Museo de Arqueología de Jerusalén, vas a entrar a museos de todo el mundo que a lo mejor nunca en tu vida vas a pisar, Sí, desde uh -huh. la comodidad de tu casa y yo te voy a dar incentivos de calificación, hay quien decide, no, no me interesa. Ah, no, está bien. Pero, <risa> Pero al final, a me da... no me a... Sí, dime, dime. Para todos los que nos están viendo, porque obviamente, bueno, son alumnos, exalumnos y también, pues bueno, las personas que siguen nuestra página, cuéntenos quién es Margarita y acerca de estas actividades culturales y por qué... Por la, la importancia, porque obviamente, digo, la mayoría, y lo voy a ser honesta, a mí me tocó ir a esas actividades y no llegué yo en estado crudo, como dije, <risa> no iba bien todos los domingos, bueno, las, las que tocaba. Pero eh, cuéntenos de qué se trata la actividad y por qué este interés y por qué esta motivación o por qué empujar al alumno a vivir estas experiencias. Bueno, ahí les va. No, no, no, no, parte de... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, Yo sí lo escucho, yo sí lo escucho, se, se congelado? un poquitito ah, su imagen. Okay. Pero sí Así me siguen escuchando, Estas actividades se iniciaron en 1980, cuando gobernaba el PRI, uh -huh. eh, las inició Manuel Camacho Solís. Uh -huh. Yo conocí este programa de actividades culturales gratuitas que da el gobierno de la Ciudad de México en 1990 y cuando ya gobernaba, creo que, Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, no tiene ninguna afiliación política, o sea, primero fue del PRI, después fue del PRD, hoy es de Morena, el gobierno, ¿no? Pero cada vez que el gobierno decide recortar presupuestos, lo primero que se afecta es la cultura. Quienes asistimos, yo en, en mi caso, desde 1990, hace 21, 31 años, no hemos dejado que los sucesivos gobiernos de la Ciudad de México quiten el programa, que además le sirve a mucha gente de escasos recursos para este, obtener cultura. Es, son visitas guiadas culturales que hacen, este, creo que son 10 guías, ¿sí? a las que el gobierno de la Ciudad de México les paga 300 pesotes cada domingo. ¿no? Entonces, eh, y siempre nos hemos preguntado, ¿quién puede vivir con 1,200 pesos al mes? Entonces decidimos quienes hemos asistido cotidianamente, este, en cada visita, hacer una cooperacha para completar el, el, el chivo del guía, ¿no? Y entonces, de todos los guías, la única que me recibía gustosamente con mis tipiolos, pues era Margarita. Margarita es una abuelita muy simpática que hoy en día tiene 86 años y que le da diez y las malas en resistencia física a mis alumnos. ¿Por qué? Me dicen la hormita, ¿no? Porque bla, bla, bla, bla, empieza a correr y nos deja atrás, ¿no? Y sabe mucho, nos cuenta historias, leyendas, nos explica la arquitectura, eh, la importancia histórica de los lugares. Y ahora está muy triste porque no ha podido salir, que es una persona mayor. Y el sistema, el programa se ha suspendido temporalmente, espero que no lo quite el gobierno de la Ciudad de México con esto de los recortes presupuestales, pero estamos ya, ya afinando detalles para en cuanto se dé luz verde, retomar esas actividades y por supuesto mis alumnos gozarán de esa lluvia de cultura. <risa> espero que no lleguen crudos. <risa> No no, no te escucho, no te escucho. Sí, perdón, perdón, que bastante afortunada y fui de las eh, que pudo asistir a ese tipo de, de guías de, de visitas. Y sí, la verdad es que la divertidas, Chicos, aprovechenlas ahora que podamos regresar. Y por favor, nah. los alumnos que estén viendo, cuéntenos sus historias, cuéntenos sus anécdotas. También se vale preguntarle al profesor Merino, ahora que lo tenemos aquí unos minutitos, ¿no? La última visita que se hizo fue el 12 de marzo del 2020, o okay. sea, un día antes de que se declarara la suspensión de actividades. Okay. Fue muy triste para todos nosotros, ¿no? Fue muy, muy desalentador este, okay. que nos impidieran adquirir esa cultura y demás de manera gratuita. Uh -huh. O sea, ¿quién te da? O sea, hay programas de costo que se hacen uh -huh. para turistas que no te cobran menos de 150 pesos que quieran uh -huh. gratis okay. entonces este ojalá se, se retomen bueno, para ver que platiquen los, los internautas. aquí ponen que la cruda no existe Margarita <risa> ¿qué tal bien eh, en 1980 ya había acabado mi primer carrera con hecho show Esteves Ariel Sosa Excelente, excelente profesor y mejor amigo. Después, de, después que uno deja de ser su alumno, abrazos, maestro. Te vamos a invitar a estas pláticas, Ariel, que también es egresado de La Franco-Mexicana. Fran Un excelente periodista. Le mandan muchos saludos, Adrián Rodríguez Hernán. Es eh, alumno actual. Paola Iride, mi querido profesor. porque acabamos de tener una presentación del libro con... Con Pau. Te quiero, Paola, te quiero. Pues muchos aplausos, felicitaciones, agradecimientos. Gracias. Medino el mejor, saludos. Saludos, maestro Alejandro, su mejor forma de enseñar es el ejemplo. Gracias. Ali Velázquez, lo extraño, profe. Saludos, saludos, mi queridísimo profesor. No, pues le digo que usted tiene muchísimos. Profesor, vamos a regresarnos un poquitito. Para que empecemos sí. a hablar sobre anécdotas. Eh, cuéntenos, ¿cuál ha sido para usted como periodista en su trabajo en Televisa, como redactor, estando en toda esta parte del medio? Eh, como, dice, como decía la, la síntesis que, que leí rápidamente, pues ha trabajado en todos los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido para usted eh, la experiencia más significativa? Y cuéntenos, por favor. Ha habido muchas eh... Las más, las más grandes satisfacciones me las dio el programa Contrapunto, porque era periodismo de investigación, cosa que sigo haciendo. Uh -huh. este, el periodismo de investigación me encanta, este, no el periodismo de chismes o de, de amarillismo. Me, me encanta descubrir historias, este, eh, reconstruir hechos, etcétera, etcétera. Y uh -huh. también otra experiencia muy satisfactoria fue la de la radio. Fui, uh -huh. fui locutor de radio al mismo tiempo que el coordinador de información en Radio Centro, este, a cargo de los noticentros de cada hora. ¿sí? Todavía me acuerdo de, de mi saludos de buenas noches, México, aquí la información. Uh -huh. Así ah, hasta impostaba la voz, ¿no?, para que se oyeran chipocles. Uh -huh. <ríe> y este la radio tiene un público muy fiel, cuando te dejan de escuchar, pues, este, reclaman, ¿no? Dicen, ¿por qué corrió? No, no, no, está de vacaciones, o no pude entrar a esta hora. Es un público muy, muy, este, muy, muy selecto, muy, muy, ¿cómo le digo? Pues, fiel, es un público, este, muy, fiel, no encuentro otra palabra, ¿sí? sí y anécdotas, pues, muchísimas. Recuerdo haber conocido en su mejor momento a Sergio Guarnero San Miguel, el famoso chamán, uh -huh. a quien le, le debo mucho de mi experiencia radiofónica, porque uh -huh. él era un, un hombre muy humano. Ayudaba mucho a la gente. En, en el radio hay tiempos exactos. Los noticiarios no pueden durar más de tres minutos, los de cada hora porque si no afectas la pauta comercial, pues él se agarraba hasta 12 minutos, ¿no? Y entonces pro, programación se paraba de tañas y él decía me vale uh -huh. un ruedo para pedir donadores de sangre o para hacer una cooperacha para ayudar a una persona de la tercera edad. Esa es la radio de servicio social que hay tanta falta en este país. ¿sí? Más allá del negocio que es legítimo la radio y los medios de comunicación deben de convertir necesariamente en factores de beneficio social, ¿sí? Y de anécdotas, pues, este, hay muchas, déjame rascarle tantito. Eh, <risa> sí. Bueno, eh, indudablemente que el, el, el, la persona más grande que yo haya conocido en la televisión fue, sin duda alguna, Jacobo Zabludovsky. En medio de toda su gran... Yo no conocía al manipulador de 24 horas. Yo conocía al Jacobo eh, que alentaba el periodismo de investigación de contrapunto. Ok. ¿Sí? Sencillo en el trato, humilde, como no lo eran muchos que estaban muy por debajo de él, que son prepotentes y se, sienten, se suben al ladrillo y se sienten en la última Coca-Cola en el desierto. No, Jacobo sabía vida y obra desde el señor que daba grasa en el pasillo de Televisa, hasta el más grande ejecutivo, ¿sí? Él no hacía distinciones, ¿sí? Y ayudó en silencio a mucha gente, lo supimos hasta que se murió, ¿sí? Él no andaba alardeando, ay, miren que le voy a dar dinero al Teletón, ¿no? un chequezote de este tamaño que tiene 10 mil pesos, ¿no? Porque para él era nada, ¿no? Y no, ayudó de su bolsa a mucha gente, eh, trabajadores de, de, de la empresa, ¿sí? Que se pues, atrevían, su puerta nunca se cerraba, la puerta siempre estaba abierta. Puede llegar a la hora que fuera, ¿sí? Y si no estaba ocupado, te recibía. Y si no, te decía, pásate y terminaba lo que estaba haciendo y te atendía, ¿sí? Entonces, esos actos de magnanimidad que no he visto en otros muy inferiores a ¿sí? él y que son prepotentes y que son presumidos y que humillan a las personas, no, no me hagas decir nombres, pero. Conozco varios, ¿no? Uh -huh. Varios y varias. Uh -huh. Que tienen el trato humillante hacia los chavos que están aprendiendo a redactar, ¿no? O este, el, el jefe de, de, de departamento que, este, si no grita no es feliz, ¿no? Humillando a la gente diciéndole que son unos tales y unos cuales, ¿no? Uh -huh. No. Este, déjame, por... Ah, bueno, había una anécdota. Cuando llegaban los reporteros de su, de su cobertura noticiosa, pues llegaban directo a la, a, la, a la máquina a escribir, ¿no? Y entonces, este, les echábamos porras, ¿no? Para que acabaran rápido. Y ya cuando les terminaban, decían, bueno, escribí mi nota y todos le decíamos al coro, no, no, no, escribe García Márquez, mi chavo. Tú nada más redactas. Entonces, <risa> y y, y de, de las nubes al, al uh -huh. suelo, ¿no? Uh -huh. este, déjame acordarme bueno, en con contrapunto yes. uh -huh. eh, sí, en sí. contrapunto fue donde el, el santo se quitó la máscara ¿a poco? y se murió a, los, a, los po, a, los, a las pocas semanas de que se transmitió el programa creo que dos semanas después de que se transmitió el programa uh -huh. este se murió era su, su uh -huh. último en público ¿sí? y, y Sí, claro. Este. Oiga, bueno, a ver profesor, si ahorita me acuerdo de lo. Bueno, aquí le voy a leer, me voy a, le voy a leer otros este, comentarios que han llegado. Isaac Baladez, sí. me gustó. Dice, no tuve la fortuna de conocerle, pero por lo que se comenta, ya hasta lo considera de mi familia. A Margarita, ¿no? Yo creo, porque dice, no tuve la, la fortuna de conocerla. ¿Qué es lo que más extraña? Lo pregunta este Esteves. ¿Qué es lo que más extraña de las clases presenciales, profe? El contacto humano. Yo soy muy, no sé si es la palabra correcta, holístico. Yo soy muy de, de, de, de abrazo, muy, muy de, de apachar a la gente, de tocar a la gente. Este, esa es una de las cosas que más extraño. ¿sí? Me, me, me gusta alentar al, al, al alumno que se esfuerza por salir adelante, por por eh, superar sus propias deficiencias, eso lo celebro. ¿no? Y ahora pues este, trato de hacerlo en mis clases virtuales porque cuando alguien triunfa porque ahora hago concursos de, de rapidez en la, en la escritura, entonces todos sí. aplaudimos así, <ríe> como los sordomudos, ¿no? Uh -huh. en, en, en clases lo que hacíamos era aplaudirle a, de pos, y eso alienta mucho a mucha gente a, a superarse, ¿no? A hacer mejor cada día. Pues cuando yo veo la transformación de un alumno que llegó en, en malas condiciones y puedo lograr, no por mí, vuelvo a insistir, sino por el esfuerzo personal del alumno, este, que logre salir de mi clase de redacción escribiendo más o menos aceptablemente, para mí es un triunfo. Este, el, el alumno de 10, pues no le cuesta trabajo, ¿no? Digamos que no es ningún mérito que el alumno de 10 saque 10. Es un mérito que el alumno de 5 pueda sacar 7. Uh -huh. ¿sí? Porque significa que ya esperó. ¿sí? Significa que le echó todos los kilos del mundo. Y eso me gusta alentarlo, ¿no? tanto uh -huh. en la presencial como en la virtual. ¿sí? Uh -huh. Ahora no puedo hacerlo. De llegar y, y darle una palmada a la gente, eso reconforta mucho. ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, cuando ¿es lo que... me encargaste... Uh -huh. No, no. Recuerdo cuando me encargaste a un a un alumno. No voy a decir nombres, ¿sí? Uh -huh. Porque tenía un cierto déficit de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y los estuvimos cobuchando, si te acuerdas, ¿no? Por y, y logró salir adelante y se convirtió para sus compañeros en el campeón de las palabras en el diccionario, ¿no? O sea, wow. Les ganaba a todos. Uh -huh. Sí, claro. Les ganaba a todos, porque hacía yo concursos de rapidez en, en localizar una palabra en el diccionario y escribir en el pizarrón. Uh -huh. Y terminó ganándole a todo su grupo. Y eso él lo celebraba, ¿no? Porque para él era, pues, muy, muy emotivo, ¿no? Uh -huh. Esto se me pone el cuero de gallina cuando sí. me acuerdo. No, y la verdad es que le agradezco muchísimo porque sí, sí, sí, ubico perfectamente y, y el hecho de que haya profesores como usted que se comprometen con los alumnos, que los motivan, que ven precisamente las áreas de oportunidad. Como dice, el de 10 lo va a poder hacer, ¿no? Pero el alumno que, que sí, me imagino perfectamente el, el, el entusiasmo y, y la verdad es que todos estamos muy, muy, muy orgullosos y le agradezco porque finalmente eso que hace usted es tocar vidas, profesor. Por eso, en 38 años y contando, sigue usted en la Universidad Franco-Mexicana. ¿No? ¿Qué es lo que me hace de gusta hemos la... tenido alumnos de... ¿Se han ido qué, verdad? No te escucho. Que se han ido alumnos, hijo. Espérame, no te escucho, no. Es que está un poquito lento ah, el... Que hemos tenido... a ah, ya? Ya. Uh -huh. ¿Ahí ya está? ¿Está? Sí. sí. Que te decía que hemos tenido alumnos con necesidades especiales, ¿no? Eh, uh -huh. Y que han sido ejemplo de fortaleza y de, de resistencia, ¿sí? Y quiero aquí hacer un reconocimiento público a Junot, por ejemplo, ¿sí? Junot, uh -huh. para quienes no lo conocieron, este, por circunstancias de la vida, no pudo crecer más allá de un metro, quizá un metro veinte de, de estatura. Entonces, su mamá, Connie, a quien quiero mucho, uh -huh. ¿sí? se metió a la escuela a estudiar, sí, para acompañar el, el crecimiento de su hijo. Y entonces Junot usaba una silla, una silla para bebés, para tomar clase, sí. Y hoy Junot es un, un, un, estuvo trabajando para el teletón como editor y ahorita es CEO, no sé qué sea eso, ¿sí? de una, de una cadena importante de, uh -huh. de creo que de publicidad, algo así pero es una persona productiva, ¿sí? El otro ejemplo es Hikani, que está encadenado a una silla de ruedas y hoy en día es un un conferencista motivacional, ¿sí? Que son ejemplos de superación, de de persistencia, de de, de, de no dejarse caer, ¿no? Por las circunstancias. Entonces, cuando yo veo un alumno como Junodo, como Hikani, que con cuestiones físicas de, de imposibilidad y yo veo a un alumno que tiene todas sus funciones completas y no las aprovecha, pues eso es terrible. Claro, claro y sobre todo por todos los entendible y por todos los alumnos que usted ve pasar y por eso como le decía y usted lo decía muy atinadamente también, eh, la universidad se ha vuelto una gran familia y el hecho de que nos acompañemos, nos motivemos y estén todos los profesores que ahorita, bueno, yo sé que lo vamos a hacer durante todo este tiempo, pero un reconocimiento no nada más a usted, que es el primer profesor, nuestro profesor decano con 38 años en la universidad. Esto precisamente es por y para ustedes, profesor, porque la Franco no sería la Franco sin el trabajo de todos ustedes, directivos, profesores, fundador, rector, etc. Entonces, pues aquí estamos y la verdad es que seguramente va a tener muchísimas anécdotas a mí me sorprende que se acuerde de tantos alumnos y aparte todos los seguidores que tiene en, en Facebook. Le voy a leer otros, este, a otros comentarios. El día de hoy, el mejor maestro de esta hermosa institución. Gracias. Dice Darío no, También hay buenos maestros. ¿eh? El día de hoy. Dice, este está muy bonito y la verdad es que sí se lo quiero leer. María Benazar. Yo extraño nuestro café que hemos tomado juntos durante más de 30 años. En las mañanas, hablando de la vida y el amor. Te quiero, amigo, y te abrazo. Coordinadora, eh, mi querida coordinadora bueno, Lupita Directora la, académica, así es. Profesor, ¿qué es lo que más le ha gustado de la Universidad Franco-Mexicana? ¿Por qué la Franco? ¿Por qué 38 años? ¿Por qué sigue Ella vigente es, con, con nosotros? el espíritu de hermandad que profesamos los los profesores, valga la expresión, el esas tertulias que hacemos a la hora del café, que son verdaderamente deliciosas. Sí, este yo deliberadamente me quedaba después de mi clase ahí en sala de maestros y siempre había con quién platicar de los sucesos del día, de las anécdotas de clase, de este cómo le hago para corregir a tal alumno de que de, otro alumno tiene problemas de que lo que sea no entonces somos una, una, una gran familia que los profesores y hacemos convivencia sana cuando nos vamos a los dos años consecutivos que no los hacemos uh -huh. esos son eh, que tenemos este, en esos viajes. Hemos ido a Guanajuato, hemos ido a Oaxaca, hemos ido a Veracruz, hemos ido a Taxco, en, uh -huh. hemos ido a, a um, Zacatecas, a Michoacán, ¿sí? Uh -huh. Y siempre se logra una, una gran convivencia con los compañeros y nos conocemos de mejor forma, ¿no? Uh -huh. este, sí. Sabemos los problemas que tienen. Como te decía hace un momento, hemos visto a nacer a los hijos de, nuestro, de nuestros colegas, ¿no? Y algunos de los hijos de nuestros colegas han sido víctimas también del doctor Merino, ¿no? <risa> claro. Sí, y usted no se pierde en los viajes. Se, se vicio un ¿No? poquito el sonido. Eh, se paró un poquito otra vez el internet, pero bueno, el profesor estaba platicando acerca de los viajes, que también es una actividad que realizamos en la Universidad Franco-Mexicana cada, cada, este, cada año. Y pues bueno, eh, generalmente va a la licenciatura de ciencias en la comunicación, pero de repente hemos podido eh, integrar a otras licenciaturas porque nos parece importante, obviamente, la parte cultural, la integración y bueno, todos van a hacer trabajo de campo. Y el profesor Merida no se pierde ni un solo viaje de los que se realizan no, no, en la universidad. No, nunca me está? perdí un solo viaje. Y bueno, otra actividad también de mi querida Patti Muñoz Uri, las obras de teatro que son claro. de verdadera calidad, ¿eh? Y uh -huh. que serían dignas de presentarse en cualquier escenario. Y uh -huh. bueno, ahora, esto se lo, se lo quiero reconocer a mi querida Patti, en esta uh -huh. virtualidad, tanto el, el, el año pasado hizo su obra de teatro virtualmente. Uh -huh. O sea que es todavía más difícil coordinar este, tantos eh, personajes e hizo su obra de teatro como cada año, ¿sí? Y este año, pues yo creo que no va a ser la excepción, o no sé si, si hayan preparado para ti este, obra de teatro para este año, pero tampoco me las pierdo. Claro, fíjese que el profesor Merino es, obviamente, con 38 años en la institución, es de los que tienen tatuada a la universidad. Profesor, de verdad, platicar con usted nos podemos aventar. Muchísimas horas, pero sabe que el tiempo nos come. Ahorita estaba ya viendo el, el reloj. Hay muchísimas cosas por contar. Sin embargo, eh, como le dije o como dije hace un momento, esto que estamos haciendo es eh, en honor y en agradecimiento a todos ustedes que son los que hacen la Universidad Franco-Mexicana, obviamente los alumnos, pero sin ustedes, pues no podrían haber salido grandes profesionistas, eh, grandes comunicólogos, licenciados y demás. Les quiero contar que el profesor Merino fue quien nos ayudó a preparar lo que es esta sección de personalidades franco y por ahí nos eh, tuvimos que sentar de manera virtual a preparar, pues obviamente el video, introducción y pues de alguna manera es el que me ha coachado o me coachó en un principio para poder hacer y poder realizar las entrevistas estas dos que llevamos y pues por supuesto no puedo tener mejor maestro que él, ¿no? Entonces, profesor, ¿Mandé? Cabe señalar que te, te has dado como una excelente entrevistadora. Ay, muchas gracias. <ríe> Sin haber estudiado comunicación porque tú eres psicóloga, pero le este, das diez y las malas a muchos de mis alumnos de comunicación. Ay, Entonces, muchas gracias, profe. No, gracias. Viniendo de todo, la verdad que muchísimas gracias. Para ir cerrando, ¿qué mensaje tiene para toda la comunidad UFRAM en este 40 aniversario? Arránquese micrófonos para usted. A ver, ¿qué mensaje nos daría a toda la comunidad, alumnos, exalumnos, toda la comunidad franco? Por este eh, 40 años. Sigamos haciendo grande esta institución. La Universidad Franco-Mexicana tiene egresados en todos los ámbitos de la actividad laboral mexicana y tenemos alumnos destacados en el extranjero, llevando también en alto el nombre de la, de la institución. Tenemos alumnos en Australia, tenemos alumnos en Europa, tenemos alumnos en Sudamérica, este, todos llevan ese tatuaje también de esta pequeña gran familia, porque es innegable que somos una universidad pequeña, pero donde la fraternidad se vive todos los días. Y ahora que, que hemos extrañado esa presencialidad con, con la pandemia, pues yo, cuando resurjamos de las cenizas regresaremos con un mayor ímpetu para abrazarnos, para este, reconocernos en, el, en, el, en función del crecimiento de esta gran institución. Este, pues ya, no, no no tengo más que decir, porque si no voy a llorar. <risa> bueno, pues para que termine de llorar, bueno, para que empiece a llorar. Le voy a leer otros eh, rápidamente y ahorita ya eh, nos despedimos. Eh, te queremos, Alex, te queremos. Elena Ortiz, eh, bueno, eso lo dice Beatriz Aurora. Elena Ortiz Muñiz, mi profe Alejandro Merino Fuentes, un orgullo y un honor haber sido tu alumna y haber estudiado en la Gran Fram con todos ustedes. Opino lo Betty mismo. Fue la, voz, ¿Fue la voz institucional del XW? Ah, ok. Más para el gasto. Ok. Y Elena, Elena dirige una sociedad de escritores hispan de hispanoamericanos, algo así. Es, uh -huh. es presidenta de la sociedad hispanoamericana de escritores, no me acuerdo el nombre exacto. Es una gran escritora, vive en Guanajuato. Elena, muchísimos saludos por ahí. Vamos a estar en contacto y pues bueno, compartimos la opinión que tiene el profesor Alejandro. En lo personal yo también. Tere, alabarse Colunga, el mejor profesor. Agradezco ahora todo lo que Eres nos enseñó decida. con hábitos diarios. El llegar y sacar la hoja para el dictado, posteriormente nos cambiaba de lugar sin entender por qué. Enderezarnos ah. al escribir con el sonido de rechinar, alinear las sillas, sus exámenes de 10 preguntas y la última era un comentario de la clase. Agradecida por sus conocimientos. Saludos cariñosos. Gracias, Tere. Eh, Francisco Garate también le manda saludos, el papá de TT. Sí, él, él vive en el León, Guanajuato. Que como lo dije eh, la vez pasada, fue alumno y ahora también su hija. Es, es lo bonito lo que explicaba usted, ¿no? Sí. Eh, tiene sí. alumnos, ahora le da clase a sus hijos y bueno. Eh, y saludos, Felicitaciones, <risas> agradecimientos. Pues ya ve, toda, toda una institución dentro de lo que es la Universidad Franco Mexicana, profesor de verdad no sabe cómo disfruté estos minutitos. Nos falta platicar todavía acerca de los 800.000 mil libros que usted lee al año, este todo todo todo lo que usted platica, cómo convive con los alumnos, que es también profesores este, para la, las titulaciones. Eh, todo lo que también participa dentro de lo que son las actividades de la universidad. Pero yo sé que vamos a tener muchos años más, vamos a poder festejar más y no me queda más que agradecerle, agradecer Ojalá. todo su compromiso, todos sus conocimientos, el que nos enseña a redactar y escribir de manera correcta y de verdad, yo me siento muy orgullosa de poder seguir aprendiendo de usted, de poder haber, de poder eh, trabajar juntos, haber podido trabajar juntos eh, en un, unos años como... Eh, parte de la, eh, la cuestión de la dirección de psicología, ¿no? Por ahí estuvimos también haciendo algunos proyectos, a lo mejor por eh, cuestiones de tiempo, pues no nos salían los concursos, lo que sea, ¿no? Pero finalmente la idea es seguir trabajando y que usted siga dejando huella en todos y cada uno de los alumnos, aunque a muchos al principio de, ay, nos sé dice si ¿por qué no tengo estas décimas? ¿O por qué me las quita? Pero bueno, aprendimos <risas> a escribir bien y de verdad lo queremos muchísimo. Le agradezco yo, yo, este yo Uh -huh. Quisiera mandar un último mensaje a las personas que están en esta transmisión que no forman parte de la Universidad Franco-Mexicana uh -huh. y están a punto de elegir carrera para sus hijos, pues vénganse para acá. Esta es una buena institución, Somos es, este, poquitos, pero eh, en la Universidad Franco-Mexicana una de las cosas que yo reconozco es que cada alumno tiene un nombre y no un número. Exacto. ¿sí? Y tiene... Este, se conocen los alumnos de comunicación, con los de mercadotecnia, con los de este, derecho, con los de este, con todas las carreras. Pues somos muy poquitos y esto pues, da un sentido de una gran familia, una familia extendida. Muchas gracias, profe. Eso es amor a la institución, eso es amor a la franco, sí. para que vean por qué todos estamos, y como decimos en todas las condiciones, somos una familia. Y la verdad es que, le repito, un honor, mil cariño, de verdad, le agradezco muchísimo estos, estos minutitos, profesor. Y pues ahí seguimos, ahí seguimos. Uh -huh. gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos, gracias Tocayo, muchísimas gracias a todos, nos vemos el próximo jueves. Eh, vamos a empezar con esta dinámica de presentar un profesor de plantela encomienda, uno de norte, como saben, tenemos dos planteles. Entonces, no se pierdan y conozcan a todas las personalidades franco. Por ahí vamos a tener varias sorpresas y festejen con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo Hasta luego. Que estén bien. Adiós.